Buenas tardes, este, bienvenidos a todas las organizaciones aquí presentes en este acto conmemorial que se está realizando este día, 9 de julio del 2022. Recordando este, esos, esos malos tiempos que se vivió en los años 1980, pues este, se da en un contexto de los movimientos sociales, la cual se pedía justicia ante los gobiernos de turno en esa época, la cual pues vinieron a, a hacer, a coincidir con esta masacre que se da el 7 de julio que menciona a los familiares de, de esos fallecidos que se da en el Cantón Loma de Ramos, Cacerío Los Hernández, Cantón Loma de Ramos, Municipio de Huazapa, San Salvador, El Salvador, Centroamérica. Se da esa esa esa escena en la cual pues es, este, fallecieron y, este, inconscientemente 27 personas, así uno manifiesta el, el documento y se da ese, donde lo asesinaron, lo llevaron pues a la y aquí del cantón, en camiones de la Fuerza Armada, la primera brigada, los fueron a asesinar al, canto, al puente Tomañete, en Nueva Concepción. Desgraciadamente, pues los tiempos se vuelven a repetir, pues, estas escenas que ya empezábamos olvidados pues, que se destruyeron, a pesar de que muchas este, personas dicen que fue algo farsante, eso no es cierto, algo vivido, pues, nosotros que lo vivimos en esa época, yo en esa época estaba muy, muy joven, muy cipote, por ejemplo, así entonces, había esa gente ya mayores y sí fueron asesinados en estos momentos en los cuales casi se nos repite la historia, pues esperamos que esto sirva. Esta memoria no se puede olvidar. Se tiene que llevar ya como este permanencia, tradición de la conmemoración para conocimiento de las juventudes contemporáneas y las acciones no se van a repetir. Posiblemente está, se ve que en estos momentos como que estamos a las puertas de un nuevo escenario igual, pero esperamos que esto no se vuelva a repetir.